A ver, a ver si entre todos sacamos lo que es realmente. Parque Jurásico 2. El mundo perdido. Nos encontramos en la isla de Sorna, 87 millas de la isla de Nublar, donde una familia decide comer en la playa. La niña decide ir a dar una vuelta y perdemos de vista a su familia y al yate. Durante su paseo se encuentra con un pequeño dinosaurio al que le da de comer, así que llegan sus colegas jurásicos hambrientos y la niña se asusta, con lo que acude el padre con la tripulación y la madre se pone a gritar. Hammond ha llamado a Malcolm y le dice que en la isla de Sorna es donde realmente creaban a los dinosaurios. Pero... ¿y todos esos genetistas de la primera película? ¿Y todos esos embriones? ¿Y qué demonios estaba robando Dennis Nedry? Se suponía que solamente se creaban en las instalaciones que vimos en la primera película. ¡Menudo parche le habéis metido al guión! Resulta que el vejete quiere que Malcolm vaya con un equipo a esa isla donde los dinosaurios son libres, para hacer un informe acerca de ellos, ya que, tras lo ocurrido con los ricachones, quiere presentar un documento completo sobre cada especie y su hábitat. ¿Qué podría salir mal? No veo fisuras en su plan. John le dice que irá a Sarah, que es la novia de Malcolm, así que intenta llamarla, pero resulta que la chica ya está allí, aunque lo que no sabemos es dónde está el teléfono. Ahora quiero que os fijéis en el color de los pantalones de Malcolm, ¿ok? Bien, miremos ahora al espejo. Pasa alguien con unos pantalones vaqueros azules, que no es Malcolm. Así que debe ser alguien del equipo técnico. ¡Error épico! Malcolm está ultimando los preparativos y le explica a su hija que tiene que salir de viaje y que ella se quedará con Karen, pero la niña se enfada porque la amiga no tiene consola. Es el típico padre del año que lo único que quiere es librarse de sus hijos. Tras un viaje en barco, llegan a la isla, y gracias a un localizador GPS, siguen la señal del teléfono de Sara. Nick ha visto algo y lo indica con su mano izquierda, aunque en el cambio de plano lo hace con la derecha. Tras cruzarse con un grupo de dinosaurios, Sara se encuentra con Nick. Por cierto, no sabemos cuántas veces repitieron esta escena, porque vemos que los pantalones de Sara ya estaban mojados antes de saltar, pero justo antes estaban secos. Sara se lleva a la cámara de Nick para hacer unas fotos a la cría, mientras vemos una publicidad de Nikon inapreciable. Aunque Nick tiene otro sponsor y comienza a grabar la escena. Pero de repente... ¿Dónde está la cámara de vídeo? De vuelta al campamento descubren que la niña estaba escondida y además comienzan a llegar helicópteros de la compañía Ingen. Resulta que quieren capturar varios dinosaurios y van en vehículo por la... carretera? ¿Están en una carretera? El grupo de documentación observa la cacería, mientras nosotros podemos apreciar que todos los personajes cambian de posición... pues porque sí, porque es gratis. Stark es uno de los cazadores, y comienza a dar órdenes, aunque no tiene muy claro en qué mano llevaba el arma. Derriban a uno de los dinosaurios. Mientras tanto, nuestros amigos comprueban la falta de respeto a especies con más de 65 millones de años. ¡METAFORISMO! Stark sigue haciendo de las suyas, y la toma hasta con los más pequeños, aunque vemos que la porra eléctrica no está extendida del todo. El líder de los cazadores es Roland, el cual está obsesionado con cazar a un tiranosaurio macho, así que atrapa a su cría para tenderle una trampa. Y encima tenemos el cliché de siempre. El calvo de la película resulta que es malo. ¡Vaya hombre! ¡Qué inesperado! Esta gentuza muestra a los directivos de InGen por televisión algunos de los especímenes. Mientras tanto, Nick tiene un plan. Liberar a los dinosaurios. Los cuales están en jaulas sin ningún tipo de medidas de seguridad. Ni candados en las puertas, ni nada. Solamente las tiene el Triceratops, ¿por qué? Pues porque es su cultura y hay que respetarla. Se produce una estampida. Uno de los coches explota y sale volando varios metros de altura porque... ¿Por qué? Vemos claramente que la explosión lo levanta solamente a un metro del suelo y vuelve a caer. ¿Cómo es que ahora está volando y casi aplasta al calvo malvado? ¡Esto es Jurassic Bay! ¿Y estos cables de aquí? ¡La fiesta del cable, que nadie se da cuenta! Nick tiene una idea que parece salida del guión de alguna película de serie B. Llevarse a la cría de Tiranosaurio porque tiene una pata rota. ¿Qué podría salir mal? No veo fisuras en su plan. Una vez en el centro de control, Nick sostiene a la cría haciendo trampa. Porque la tiene... ¡SUJETA CON UN CABLE! ¡OTRO MÁS! Y no, amigo hater, no tenía ese cable en la pata anteriormente. Como era de esperar, papá y mamá Tiranosaurio vienen a por la cría y a pesar de que se la han entregado no están nada contentos. Y la pareja les presenta la... ¡CADENA DE ERRORES! Nick intenta abrir la puerta pero vemos que está atascada. Así que la empujan y vemos que la ventana no es de cristal sino de plástico. Malcolm intenta abrirla de una patada. Pero le machaca los dedos a Nick, eso seguro que duele. Se despega la puerta trasera del vagón y Sara cae sobre el cristal. Pero antes vimos que el cristal se había despegado, la chica debió caer. Eddie entra por la parte delantera y deja la linterna. Pero al cambio de plano la linterna se movió sola. Eddie les lanza una cuerda para que suban por ella, pero al cambio de plano están de forma distinta. Eddie se juega la vida al intentar remolcarles con un cable, pero los dinosaurios se lo comen y nadie llorará por él. Los cazadores rescatan a Sarah, Nick y Malcolm. Parece que tienen un plan, ir a unas instalaciones donde tienen un centro de comunicaciones. Lo malo es que esa zona es territorio de los velociraptores, pero aún así irán. Tras caminar toda la noche, hacen un descanso de 5 minutos, lo que nos hace pensar que no habrán dormido en ningún momento ni tampoco hecho sus cosas con lo que a Stark le da un apretón y la interrumpen. Luego, incomprensiblemente, se pierde en el bosque. Y vemos que muere porque el agua se vuelve roja. Acampan por la noche y reciben la visita de los tiranosaurios, atraídos por la sangre de su cría que permanecía en la blusa de Sara. ¡Vamos a ver, Sarita! ¿Le das una charla a la gente diciendo que los tiranosaurios tienen un gran olfato, bla, bla bla bla bla bla, y te paseas con una blusa llena de sangre? ¡Es que es totalmente absurdo! Los cazadores se despiertan y todos empiezan a correr y a chocarse entre ellos. Luego, huyen por un riachuelo. ¡Pero vamos a ver que esto parece Prometeus. ¡Meteos en la jungla! ¡Intentad despistadlo! ¡Pero no vayáis en línea recta, tarambanas! Los supervivientes siguen adelante, pero les atacan los velociraptores. Lo curioso es que cuando nuestros amigos pasan por allí, no aparece ninguno. Ni ningún cadáver ya puestos. Pero la suerte se les acaba cuando bajan al estilo Pimpinelo y Malcolm se hace daño en una pierna. Nick se dirige a las instalaciones, las cuales están destrozadas debido a la tormenta que vimos en la película anterior. Que... por cierto ya podían haber pensado en los riesgos de montar todo este tinglado jurásico en unas islas a las que suele visitar el huracán Clarissa. Nick consigue que funcione la radio, a pesar de los daños que han sufrido las instalaciones. Así que habla con... ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson. ¡Suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random! En fin, que el naturalista da las coordenadas para que los rescaten. ¿No habría sido más fácil que las instalaciones estuvieran en un sitio más accesible? Con algún camino, una carretera, no sé. ¿Cómo hacían los trabajadores para llegar hasta allí? Un velociraptor ataca a la mochila de Sara en lugar de a ella. Eh, no sé, pensaría que era su joroba. Así que la mochila se suelta sola y dan un rodeo a un coche para ponerse frente al velociraptor, pero ¿qué hacéis? Llegan dos raptores más para unirse a la fiesta, pero las chicas se meten en un edificio. Mientras tanto, Malcolm tiene problemas con el otro. Pero bueno, a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. Música de Tetris. <tose> ¡Eso es! El cristal se ha resquebrajado, pero en el siguiente plano tiene un bujero. ¡Realismo! ¡Eh, hey, Canal Random! ¡Eso no es un error! ¡Lo hicieron así para que quedara mejor el plano! ¡No sabes de cine! ¡Cállate! ¡Que te calles ya! ¡Que lo hubieran hecho bien! Los velociraptores intentan entrar a cabezazos y cae un objeto frente a la puerta, que por supuesto desaparece al cambiar de toma. A Malcolm se le ha olvidado lo de la flecha en la rodilla. Corre y trepa sin problemas, pero un velociraptor lo acorrala. Y Kelly, que sabe gimnasia porque le interesa al guionista, se encarga de subir el contador de vergüenza ajena dando volteretas y patadas a los dinosaurios. Que incluso los lanza fuera, incluidos los cables. Que sí, son cables desconfiados. Los raptores pelean entre ellos y si Sarah hace la croqueta para alejarse. Resulta que el helicóptero les está esperando y consiguen huir de allí. Fin. Pero ¿cómo que fin? Si aún queda media hora de película. El calvo malvado consiguió cazar al tiranosaurio, y como ya no pinta nada, pues se va de allí. InGen está dando una rueda de prensa, con la intención de mostrar al tiranosaurio que llegará en barco. Pero... ¿todo esto está ocurriendo en la misma noche o de cuándo se trata? El barco se estrella en el muelle, y descubren que toda la tripulación está muerta. Pero, ¿quién demonios ha hecho todo esto? ¿El tiranosaurio? ¿Qué pasa? ¿Ha entrado por esa puerta y se ha comido al capitán? ¡Venga, hombre! ¡Esto no hay quien se lo crea! Pero es que además la bodega está cerrada. ¿Qué? ¿Ha salido el Rex, se ha comido a la gente y se ha vuelto a encerrar en la bodega? ¿Cómo va esto? ¡Eh, hey, Canal Random! No sabes nada. Es que esto fue una escena eliminada porque había más dinosaurios en el barco. ¡Que te calles ya! ¡Que no la eliminen! ¡A mí qué me cuentas! En fin, encuentran un cadáver con el control de la puerta de la bodega. Aunque vemos que en un plano está pulsando un botón y en el otro no pulsa nada. Un policía abre la bodega de carga porque es un vendedor de crecepelo y deja libre al tiranosaurio. Incomprensiblemente, el animal se pasea por la calle tranquilamente. ¿Dónde está la policía? Y no olvidemos que es Estados Unidos, ¿por qué no hay gente disparándole por las ventanas? Sara y Malcolm tienen un plan, rescatar a la cría de tiranosaurio y guiar al padre hasta el barco para llevárselo de vuelta. Al entrar derriban un foco, pero cuando se suben al coche con la cría, ¡el foco ya no está en el suelo! ¡Magia! Consiguen llamar la atención del tiranosaurio y dejan a la cría en la bodega. Pero Peter, que es el causante de todo esto, intenta quedarse con ella. Pero obviamente sale mal y se convierte en su cena. Al final, llevan a los tiranosaurios de vuelta a su isla, donde conviven con el resto de especies. Pero el peor error de la película es que la dirigió el mismísimo Steven Spielberg. ¡Es que no me lo creo, tío! ¡¿Cómo es posible que lo hayas hecho tan mal?! Fin. Parque Jurásico 3